amigos, muy buenas noches, uh, les mando un uh, cordial saludo a donde quiera que estén, un abrazo uh, de todo corazón, uh, muchas bendiciones. Mm, pues hoy estamos aquí en un día más um, y quiero traer un video que ya lo hice para el canal de inglés, pero uh, creo que necesitaba hacerlo para este canal en español porque uh, pienso que llegaría más personas y algo nos podría ayudar a, a muchos en, en muchas cosas entonces um, yo cuando comencé mi compañía de roofing hace unos años lo que um, pues lo básico que necesitaba saber uh, me metí a un video y ahí encontré más o menos cómo hacerle y pues uh, hoy traigo estos puntos bien sencillos que hay veces que eh, todo lo tenemos simplemente que a veces el miedo no nos deja hacer las cosas y eso es algo que debemos de aprender. Entonces, uh, pues ojalá y te, te ayude todo esto que te voy a compartir. Uh, mira, pues cómo comenzar tu compañía de Roofing. Ok, um, pues punto número uno, aquí lo voy a poner, mira. Es uh, troca o traila tus herramientas. Eso va a ser punto número uno. Así que si tú ya andas subcontratando para alguna compañía, pues ya tienes ventaja, Sí es lo que yo hice, yo trabajaba para más compañías y um, ya tenía yo la troca, yo tenía trailer, tenía herramienta, entonces básicamente tenía lo más caro de ahí para adelante eh, todo lo demás está más sencillo que a veces toma un poquito más tiempo en uno um, meterse esa información a la cabeza uh, que lo, lo, lo, el dinero que cuesta, cuesta más porque... Uno tiene que informarse más, leer más sobre el, la, lo que quieras tú hacer, en, en qué tipo de negocios. O si, sea, este esta, este um, video lo estoy haciendo cómo comenzar tu compañía de Roofing, pero te puede servir para cualquier otra compañía, los, base, los pasos son um, similares. Ok, ya tenemos la troca de la tráila, las herramientas ahora que necesitamos. Ok, necesitamos aseguranzas, que es la Worker's Comp o la, y la General Liability. Um, cuando tú vas a trabajar directo con los dueños vas a necesitar esta, porque si se te llega a caer alguien, uh, pues los dueños a veces, uh, si tú no tienes aseguranza, los dueños ahí serían responsables entonces por eso muchas veces te las piden y la general liability pues ese es importante porque si se te moja cualquier cosa y un daño de 30 mil dólares adentro pues ahí lo paga la aseguranza y tú no tendrías que pagar todo ese dinero de tu bolsa ok, esto es bien importante y otra, otro punto que iríamos con el tercer punto que vienen siendo las licencias Ok, aquí yo vivo en el estado de Arkansas. En el estado de Arkansas, para agarrar la licencia uh, de residencial está bien sencillo. Yo solamente pagué 50 dólares y mandé uh, mis, uh, ma mandé mis uh, contactos que tenía, que yo había hecho trabajos para que supieran que yo sabía desempeñarme en ese trabajo que, que es el roofing, entonces cada estado es diferente es la licencia del estado, la licencia del condado y la licencia de la ciudad cada estado es diferente así que yo lo que estoy poniendo aquí no es exactamente tal vez me falta algo pero te doy una idea con lo que puedes comenzar a, eh, sería muy bien que alguien te maneje tu negocio que sea una persona en, eh, administradora de empresas, que es, ellos a eso se dedican. Ah, eso es lo que me ha ayudado y me ha ahorrado mucho dinero, porque déjame contarte um, una historia, bueno, que viene siendo en el cuarto paso. Ok, tenemos la troca, la traila, tenemos aseguranzas, entonces tenemos las licencias también, ya que vamos a decir que ya agarraste la licencia del estado, de la ciudad, tú tienes que ir a, la, al, a cada al condado y preguntar a, a ¿qué, qué necesitas hay veces hay en ciudades que no necesitas y en otras sí entonces eso es depende de en qué área vives ...ok... entonces la, la el, el punto número cuatro... que es el más importante um, y que mira esta es la historia que te quiero contar porque te puedes ahorrar mucho dinero mucho dinero y, y pon atención porque mira cuando yo empecé a trabajar para otras compañías yo trabajé con mi seguro bajo mi seguro me daban un 1099 yo hacía mis taxes pero esa es la forma más cara de hacer taxes porque pagas mucho dinero entonces yo unos notarios me hacían mis taxes, les pregunté que si necesitaba una LLC o S Corporation y me dijeron que no que porque yo era un negocio chico que no necesitaba y desafortunadamente cuando se vinieron la hora de pagar taxes me tocó que pagar 25 mil dólares de taxes porque iba directo a mi seguro entonces mmm, ahí pues tuve yo que aprender pero de ahí aprendí y gracias a eso ya no he pagado tanto en taxes y sí, pago lo que se debe pues pero ya no pago ...como si me pagaran directo a mi seguro... ...porque la, un, la forma de que pagues poquitas taxes... ...viene siendo formar una LLC o S Corporation... ...entonces... ...tienes que asegurarte de formar una empresa de estas... ...porque te puede ahorrar muchísimo dinero a, a, ...pues yo conozco personas que desafortunadamente... ...también han pagado muchas taxes como yo... ...y hay veces uno no se informa más para pagar menos porque esto de los negocios pues no es fácil, si no muchas personas lo hiciéramos uh, se necesita pues uh, aprender uno cosas que uno no sabe uh, para pues ganar más dinero porque entre más sabes, más dinero ganas entonces uh, uh, pues sí, esta es una, unos cuantos puntos uh, si quieres saber algo déjame tu comentario aquí abajo uh, suscríbete comparte los videos, dale like y comenta, hay cualquier cosa que quieras comentar um, y algún video en especial que les gustaría mirar, estoy uh, haciendo más videos se trata de hacer lo que se puede, entonces amigos pues uh, un placer estar con ustedes ojalá y, y, uh, y tengan mucho éxito en su compañía en lo que empiecen uh, yo digo que yo empecé a hacer estos videos porque... Yo he trabajado desde que tenía 16 años en Roofing y en más trabajos. ¿Por qué? Por eso estoy haciendo algo diferente para cambiar la forma de pensar de nosotros los hispanos y ayudarnos entre todos porque cuando trabajamos en equipo nos hacemos fuertes. Ya estuvo bueno de nosotros hacemos todo. Entonces lo único que necesitamos es mentalizarnos para saber más de negocios y hacerlo nosotros mismos, que nosotros mismos tengamos el negocio, nosotros mismos hacemos el trabajo, ya nada de, dependiendo de, de estas personas que, que se portan mal con uno, que no son todos, hay unos mucho muy buena gente, como en todo, habemos hispanos que somos bien malos, con otros hispanos y habemos otros que somos buena onda, entonces, ah, pues sí, esa es una de las razones que a mí me motiva en hacer videos, y seguir informando, seguir sabiendo, entre más personas sepan más cosas que les ayuden en la vida, pues para mí mucho mejor, con eso me hace contento y, y pues sí, esa es una de, de mis uh, de mis razones por las que hago algo diferente y, y pues amigos, uh, hace el bien sin mirar a quién porque uh, ahí arriba hay un Dios que, que, que, que nos está mirando y pues Él sabe uh, lo que tenemos en nuestro corazón. Entonces amigos, muy buenas noches, uh, un saludo a donde quiera que estén. Pongan ahí abajo donde me están escuchando, yo estoy en Arkansas, una, una ciudad chiquita, la esa uh, por aquí, uh, una, un, un comentario con, en la ciudad que nos escuchan para, para saber más o menos hasta dónde estamos llegando. Un gusto estar con ustedes, un placer para mí y échenle ganas ahí arriba que esos techos pues no se van a, no se van a cambiar ellos solos. Nos vemos.